Agentes del Dicrin aprestaron en el sector ugamba de esta ciudad a un joven acusado de sustraer una cuantiosa cantidad de dinero del interior de un vehículo de la ciudad capital se trata de ángel Luis de la cruz petances alias limpia bote de 19 años de edad a quien supuestamente le ocuparon al momento de la captura la suma de 19 mil pesos producto del referido robo y una motocicleta que habría comprado también con el dinero y que si compras, te promises, no tiene rindo Pero ¿cuánto te compraste ese motor? ¿Cuánto lo compraste? No De lo robas, te no los que te robaste, el motor en compraste? lo compras y el dinero cuánto te quedaba. ¿Y, que hike, no ¿Y, si y, y quién te lo robó, quién te lo robó? El hey, gorro me llevó los cuartos ¿De lo que te robaste? Está bien, sí. vamos a ver si aparece el motor para ayudar Está bien, pero compraste con ese dinero, no ¿Cómo te nombre ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pancita te digo. Para NTN. Eliana Durán.